Yeah, yeah, yeah, Martin Ferrer baby, yeah, no te lo puedo escribir, hey, te lo tuve que decir, hey, hey, hey, hey, hey. oye, yo no sé lo que siente, pero nunca miente, se me acerca lento para que luego la veces ya quiero tener. Ven, vamos a bailar No te compliques por el que dirán Si yo ya no sé lo que siente Pero nunca miente Se me acerca lento para que luego la beses. La quiero tenerte más, ven vamos a bailar, no te compliques por el que dirán Si ahora estamos aquí los dos, o quito chinadito cuando desperto Mami contigo me calmo Sin sana ni trama ni cargo Quédate el fin de semana largo Tú eres mi cabello falco mi chocolate amargo La botella que le ha pegado el barco Esta canción la hice para confesarlo Dice, sé que tienes miedo de irte a fuego Pero conmigo se aprende. Antes le mintieron pero los que la engañaron Ahora se arrepienten No, no, no Yo no te voy a engañar fue real por siempre Y si tú quieres te quedas Vamos a viajar por todos los continentes Y aunque nunca lo esperé te besé alrededor de las tres Cuando subimos las escaleras, La línea pasé Nos dieron las seis Conectamos, te conecté ella brilla y yo brillaré Cuando quieras te cantaré Y aunque yo no sé lo que siente Pero nunca miente Se me acerca lento para que luego la pese. Ya quiero tenerte más Ven, vamos a bailar No te compliques por el que dirán Si sí, yo ya no sé lo que siente Pero nunca miente se me acerca lento para que luego las veces Ya quiero tenerte más. Ven vamos a bailar. No te compliques por el que dirán. Yeah yeah yeah yeah.